Hola amigos, bienvenidos sean nuevamente a su canal VIDEOSB En esta ocasión nos hemos venido hasta la ciudad de Berlín ubicada en el departamento de Zulután, al oriente de El Salvador Espero que disfruten de las tomas aéreas grabadas desde nuestro drone